Pues muy buenas amigos, vengadores y vengadoras, bienvenidos a Tozzy Game Channel, nuevamente vamos a tocar el tema, por desgracia, de la guerra, y esto ya sí que se puede considerar como una guerra de consolas, eh, entre Microsoft y Sony Playstation. Por un lado tenemos a Microsoft que quiere comprar Activision, y PlayStation, es decir, Sony, quiere que, esta, que este acuerdo no se lleve a cabo, quiere que Activision Blizzard siga eh, siendo una empresa independiente. A la pregunta de si, la, si es que quieren comprar Activision Blizzard ellos, la respuesta es no. Que si quieren comprar una participación como hicieron con From software ¿eh? comprar unas acciones, tampoco, sí exactamente, o sea que teniendo en cuenta de que el futuro de Activision Blizzard era la quiebra total, eh, entiendo que a los de Sony pues o no les preocupa o más bien les da igual y desean que esto pase, denme una sola razón por la que, eh, una sola razón de que Sony no esté haciendo esto, por favor que alguien me demuestre que Sony no está haciendo todo esto, de oponerse a todo, son, lo, son los únicos, es que son los únicos. Como hemos dicho aquí, ya si le, si le, le hicieron hasta, hasta una votación en, en la propia compañía de si querían o no que fueran fusionados con microsoft una de las directoras de cooperación de cooperación salió a la palestra eh, no me acuerdo solamente del apellido chung creo que era la directora eh, de activision que decía que además si era necesario ellos mismos Activision Blizzard iban a llegar a juicio contra Sony por no permitirles ser comprados y miréis por donde lo miréis es completamente injusto ya porque si a ver, si todo lo, todos los trabajadores estuvieran en contra si todo el mundo estuviera en contra de, de la adquisición de Call of Duty si eh, lo único que le preocupa o lo único que parecía que le preocupaba a PlayStation eran los Call of Duty y viene Microsoft y te dice te ofrezco un trato para llevar Call of Duty a PlayStation Plus el día 1. Según se informa, es parte del acuerdo más amplio de 10 años que ya había ofrecido a Sony con el, por el tema de Call of Duty. Respuesta de Sony. Así que yo ya eh, a estas alturas definitivamente no tengo ninguna duda en que Sony quiere destruir Activision prefiere una Activision destruida a una Xbox eh, creciendo evidentemente lo único, lo único aquí importante son dos cosas, una, los trabajadores de Activision Blizzard que por culpa de los intereses de una compañía japonesa prefieran que estén en la, en la calle, que es el sitio donde van a ir a veces me, me da la sensación como de que la gente cree que esto bah, es como un chisme y bueno pues un chisme que ya lleva ya demasiado tiempo alargándose a la, la CMA, le dice a la FTC y digo yo y toda esta gente que pinta ¿No? ¿Qué pinta todo esto? Todas estas cámaras de comercio y cómo se han ido mostrando compradas que están por Sony, algunas como la CMA, más comprada que salía uno de la CMA diciendo que, que él estaba con PlayStation en su Twitter. Ese, ese, a ver, lo puedes pensar, pero decirlo no. O sea, es que si lo dices, es como que aquí hay tongo, que hay trampa. O llevar eso a Brasil, a los Emiratos Árabes, lo, lo, también lo llevó. Y también les dijeron que no. La propia compañía de Activision Blizzard, eh, los trabajadores, los verdaderos trabajadores, no los huevones de, de la junta directiva, ni el asqueroso de Bobby Cotick. No, los verdaderos trabajadores. Son los que van a pagar el pato. Y eso es lo que a mí me realmente me saca de mis casillas. Yo no tengo mmm, nada más que decir. Este es el último trato que le han ofrecido los de Microsoft a PlayStation. El último trato que han rechazado. Y a mí ya no me queda ya más que decir. Que esta gente no quieren aceptar ningún trato. Que esta gente lo que quiere es destruir a Xbox. Y punto. El que lo quiera ver, que lo vea. El que no pues nada. Aquí dice por ejemplo Tom Warren, la CMA ha publicado una respuesta a la fusión Microsoft Activision de un participante del mercado A, ah, desconocido que respalda en gran medida el acuerdo de Microsoft y pide a la CMA que proteja a los consumidores y no preserve el status quo de los competidores. Status quo que... Mmm, no va ligado con... Me voy a comprar una... Eh, me voy a comprar yo Activision. Eh, mira, ellos han comprado... Los de Xbox que se han comprado. Eh, Betesta. Se han comprado, ¿no? Bueno, por pues nosotros nos, nos quedamos con Activision. Es justo, ¿os parece justo lo que estoy diciendo? ¿Por qué no lo compran? Porque no tienen dinero para comprarlo. Vaya, bueno, otra manera. Compra unas acciones, como hiciste con Front Software, y sí o sí, sin necesidad de pasar por toda esta diógenes judicial, los de Xbox te tienen que proveer de todos los juegos y de todo el contenido. Con un 14% nada más. No podéis comprar un 14%. La Sony, la grande, la poderosa, la que la, la, la mejor consola del mundo, Dios mío, 8 teraflops la otra llega a 12, es, es verdad, es más potente, pero no tiene juegos. Bueno, sí, en el Game Pass tiene más de 400, sí, pero no tiene exclusivos. Sí, pero cuando sale un exclusivo suyo lo ponen el día 1 en, en, en, en el Game Pass, así que déjate de tontería porque estás pagando 18 pavos y encima de todo los de Sony te están diciendo de que... porque aquí es que, es, es que de verdad tiene WhatsApp, que le está diciendo, oye... Que te voy a poner los Call of Duty día 1 en tu PC Plus y dicen que no. Esto ya es, esto ya es, ya vamos, para, para, para hacérselo ver. Porque si no, entonces, ¿qué es lo que está, qué, qué es lo que está buscando Sony? Si no es lo que he dicho, si no es lo que he dicho yo, de, de, de que quieren destruir a toda costa a Xbox, aunque se tenga que llevar por delante a Activision. Bueno, a Activision, yo creo que es que les importa, vamos, cero cero a la izquierda, menos que nada, trabajadores, se jodan, miles de personas que, que con, desigual, eh, con desigualdad salarial que estén trabajando ahí, anda ya y que le den, Bobby Kotick, que se, que se quede ahí, qué pasó cuando Bobby Kotick, como lo dije ya en otros vídeos, cuando Bobby Kotick dijo aquello de que no se iba, que las acciones se fueron a pique y tuvo que entrar Microsoft, yo creo que antes de tiempo para poder comprar Activision Blizzard. Porque se iba por la cadena de un retrete. Y no estaba ni un Sony, ni un Tencent, ni nadie para comprarla. Así que lo que está haciendo Sony, aparte de una cochinada y una cerdada, es impedir, ya no solamente a los de Xbox, sino también a los de Sony que se quedarán sin Call of Duty, pues eso porque Activision Blizzard no va a remontar con dos años de, de investigación que tienen y todas las deudas y multas que tienen, no lo van a poder conseguir, no lo van a conseguir. Y además es que, es que nada más el primer día de que digan, no, aquí no se puede hacer nada, partimos otra vez desde, desde el punto cero y el punto cero era... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, que nos quebrábamos, que ya estábamos recogiendo las cosas. Muchas gracias, Sony, el gran defensor de los videojuegos. Por supuesto que sí. Eh, amigos, nos vemos eh, mañana, ya. Mañana sí eh, que haré un gameplay pero me parecía que esto ya era ya demasiado ya porque no hay manera de, de, de contentar al niño llorón que se ha convertido sony en un niño llorón no tengo color todo el día todo el día así y volviendo a la gente por culpa de sus diógenes judicial que tiene ahí montada en todos los países en todas las partes del mundo son los únicos, los únicos, contrarios a la compra de Activision Blizzard, porque hasta los propios de Activision Blizzard quieren ser comprados, y, y solamente queda preguntar, ¿quién coño son los de Sony para impedir a estas alturas, con tanta gente a favor de que Activision no se vaya por la vía del retrete?, eh, por, no se vaya por el desagüe, que es lo que pretende Sony, o, o, o, o qué pretende, que se vayan hasta hasta lo más bajo, para luego, ahí como hurracas, carroñeras, voltos, negres, ir y comprar la IP de Call of Duty, ese es el pensamiento, ¿acaso o cómo va la cosa? Nefasto, nefasta la, eh, las tácticas empresariales de Sony, nefastas sus políticas, eh, nefasto su hardware, nefasta su colección de exclusivos, nefasto también es su método de suscripción, más caro, con menos contenido, sin nada día uno gratis. Os he dicho que es más caro, os he dicho que además los juegos que hay enteros son de la Play 1 y de la Play 2, vale, bueno, vale. eso por descontado de que aparte eh, los juegos, Bueno, vale, un caos, porque esta gente intenta hacer lo mismo que hacen los otros, como digo, pero sin hacer nada de lo que hacen los otros, lo hacen todo mal y a su manera, que me ve, me dirá, ah, este es el hater de Sony, bueno, pues perdona, perdona que te diga, es que ya no es, no es cuestión ya de ser hater, de odiar a Sony porque es Sony. Es que Sony está destruyendo a Activision Blizzard porque son unos llorones, porque son los dueños del lloroporio. Y porque para único para lo que tienen dinero es para poner demandas que no van a ningún lado. Su manera de crecer, como decía Phil Spencer, es haciendo más chico a Xbox. No podemos permitirle eso. Yo ya con, con esta gente es que no firmaría nada. Ya he hablado con Valve, he hablado con Nintendo, voy a meter los Call of Duty ahí. Pero Sony, lo siento, ha sido a por las bravas y de verdad, si esto, la última decisión la tuviera yo, desde luego esta gentuza no ve un Call of Duty más en su vida. Así que nos vemos hasta el próximo programa de Toxic Game Channel. Yo soy ToxGamer eh, denle a la campanilla, suscríbanse y denle like estaremos Estados Atentos a todas las cosas que publique también en el panel de comunidad porque ahí suelo poner pues si a lo mejor oye que estoy enfermo que me <risa> Oye no que me voy a que me estoy atragantando todavía con el pavo y o lo que sea que por cierto felices navidades a todos que ya estamos ya prácticamente yo ya sé que ya te hoy tengo que hacer comprar Hoy hoy no, pero eh, y a partir de mañana ya tengo que hacer compras. Amén de tener que subir el árbol de Navidad. Así que, muchos besos a todos, menos a los plátanos y a los Backstreet Boys, que están siendo cada vez funados. Y espero que así sea, no solamente de este canal, sino de todos los canales, hasta Facebook, si hace falta... Así que amigos, nos vemos en el próximo Toxic Game Channel, con ustedes Toxic Gamer, hasta la próxima.